Campeones de League of Legends en 10 segundos. Lilia, sus habilidades dejan esa marca. Si ultea, el enemigo se duerme. Hace por cada una de esas que pegue recibe velocidad de movimiento. Hace esto y en el centro hace daño verdadero. Juega los bolos. Si querés que tu campeón favorito salga en un video, escribe en los comentarios.